Gracias, gracias, Amado, y a todo el equipo, Carolina, Julio, Francis, el equipo de producción y a la gente. Gracias también porque nos permiten llegar a sus hogares. En el día de hoy yo quiero eh, traer un comentario que habíamos eh, planteado anteriormente con relación a la facturación eléctrica. Resulta que eh, las diferentes EDES, ya, ya, ya no, nos hemos dado cuenta que la, el aumento de la factura eléctrica no solamente su, sucedió aquí en el Cibao, sino que ha sucedido en todo el país, tanto así que las diferentes EREs ya se han manifestado, eh, la distribuidora de energía eléctrica ha dicho que no, que ellos no han aumentado su, su tarifa, sin embargo, eh, esto es tan fácil de, de demostrar que cientos de personas nos han enviado Ahí lo pueden ver, nos han enviado sus, sus diferentes facturas, eh, los, eh, los recibos de pago también, donde indica, donde indica la cantidad de, de dinero que pagaban antes por la facturación mensual y la cantidad de dinero que están pagando ahora. Algo realmente exorbitante. Eh, en mi caso, yo puedo confirmar que sí que la facturación eléctrica se me ha duplicado y muchísima gente, miren ahí la, las diferentes pruebas, gente que pagaban antes 900 pesos, ahora le está llegando de 2.000 pesos. Gente que pagaban, por ejemplo, 1.000 pesos, ahora le está llegando de 3.000 pesos. Entonces, se han querido justificar las distribuidoras de electricidad en que, ah, que la gente está pasando más tiempo en la casa, ah, que... Que, el, que la calor, que la temperatura, que, que yo no sé, que ese sistema 24 horas. Todo eso es falso. Incluso nuestro amigo Juli García llamó hace unos días al programa y decía que a veces por las conexiones que hay en la casa, se cambia el cableado, eso pudiera ser, pero eso es un caso esporádico. No es cierto que la mayoría del pueblo tiene problemas con su cableado. No es cierto. Y no es cierto que todos los hogares o la mayoría de los hogares tengan el mismo problema. No es cierto. que nosotros entendemos? O, o que hay enemigos eh, del gobierno dentro de las edes o que el gobierno quiere perder las elecciones. Mínimo, o hay enemigos del gobierno dentro de las eh, eh, distribuidoras de electricidad en las Edes o... El gobierno quiere perder las elecciones porque como en una situación como esta de pandemia, donde nadie está produciendo prácticamente nada, salvo las farmacias y los centros médicos y ahora eh, en esta semana los, los comerciantes, donde muy poca gente está trabajando, donde hay poco dinero, donde hay incluso una inflación, eh, donde hay escasez de todo. Y que tú vengas y me, y, me, y me dupliques la facturación eléctrica. Ah, yo estoy pasando más tiempo en casa. Sí, es cierto. Estoy pasando eh, más tiempo en casa. Pero eso no significa que yo esté consumiendo el doble de facturación. Porque yo no, yo no instalé cinco aire en mi casa. Yo sigo utilizando los mismos abanicos y el mismo televisor. Sencillo. El mismo televisor y, y los mismos abanicos. Y la gente que está en su casa posiblemente, sí tenga un, un, un poquitico más de, de, del gasto en la facturación, pero no al doble, no al triple. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes facturaciones. Vamos a ver algunos titulares ahí de, de lo que dice la distribuidora. Por ejemplo, en el caso de Edesur, Edesur dice que va a revisar todas las facturas que emitieron durante la pandemia. ¿Pero cómo así? O sea, ellos no tienen el control de las facturas que emiten. Porque el país se ha quejado. El país se ha quejado de la doble facturación, o sea, de, de, de, de la duplicidad. La gente que pagaba dos mil pesos le está llegando de 4 y cinco mil pesos. Gente que pagaban cuatro mil pesos le está llegando de 8. ,000. Y eso realmente es un abuso. ¿Y por qué es un abuso? Porque el gobierno había prometido que con la entrada en funcionamiento de Punta Catalina, íbamos a tener... Servicio más estable, servicio más estable, eh, 24 horas de energía eh, en nuestro país, pero que la facturación eléctrica iba a ser mucho más barata porque la estamos produciendo. Sin embargo, vemos que aún entrando Punta Catalina, sí tenemos que destacar, sí tenemos que destacar de que hay mayor estabilidad. Básicamente los sectores que antes duran 24 horas están, están recibiendo. Eh, mayor cantidad de horas y eso el pueblo lo puede certificar claro, aparecerán algunos que dirán que no porque como eh, eh, siempre hay alguien que dice que no, aunque, a, a, aunque su casa tenga 24 horas va a decir, porque sea de la oposición o de algo que no, pero que resulta independientemente de que el pueblo esté recibiendo eh, mayor cantidad de horas de energía eléctrica no significa esto que la, que, la, que la facturación te llegue al doble o te llegue al triple todo lo contrario nosotros eh, entendíamos que el gobierno debía, debía asumir parte de, de ese consumo. Y usted dirá, bueno, pero que como quiera usted está usted está usando ese servicio. Sí, pero yo lo pedí. En el caso, por ejemplo, nosotros, nosotros seguimos trabajando normal, pero hubo mucha gente que no pidió eh, que viniera el COVID aquí a República Dominicana. Hubo mucha gente que no pidió eh, que le cerraran sus negocios. Incluso e incluso para, para aquellas excusas que han que, que, que han manifestado las distribuidoras, de que, ah, que es realmente porque pasan más tiempo, los negocios, la gran mayoría estuvieron cerrados durante casi dos meses y hasta ellos le llegó la facturación doble, cuando debió llegarle de menos, de mucho menos, porque se supone que no están trabajando, que no prenden bombillos, que, que, ¿verdad?, que no hay aire acondicionado en, en los negocios. ¿Hasta ellos le llegó doble y triple la facturación eléctrica? ¿Cómo es posible? Y por eso yo quiero pensar y, y, y analizaba esto y, y buscaba investigación, eh, investigaba más bien eh, datos y yo, ¿pero por qué. Y por ningún lado me da. Por ningún lado me da. No me pueden venir con el cuento. Y excusa, ¿verdad? A nuestro amigo Juli, a, a quien respetamos mucho, que la excusa que él dio no es válida para la generalidad, es válida para uno o dos casos de manera esporádica, pero no para la generalidad. Lo de la, lo de la, la cablería, ¿verdad? Eh, no, lo de la temperatura es válido quizás eh, para algunos puntos, pero no puede decir a mí que pago, por ejemplo, 900 mil pesos, entre 900 mil, 1300, y que la factura me llegue de mil pesos, no le puede ser una gente que normalmente paga 500 pesos que ahora le llega de 1.500 la facturación. Entonces, yo quiero, es eh, verdad, eh, pensar o que hay gente enemigo del gobierno dentro de las EDE, o que el gobierno realmente quiere perder las, las elecciones, porque así no. De esa manera no. Mira, al pueblo. hay una cosa hay una cosa en lo ah, que dijo en lo que dijo Yuli. Eh, realmente nosotros tenemos eh, una serie de marañas de alambre y esa cosa y todo eso hace perder energía pero además pero además en las casas somos muy descuidados dejando equipo encendido luces encendidas innecesarias además hay otro tema el hecho de tú dejar un cargador de, de teléfono conectado aunque no esté conectado el teléfono para la carga consume también hay muchas cosas que consume ahora. Ese no es un consumo significativo para duplicarte una una, una eh, ¿cómo se llama? El, el, el pago La mensual. Eh, eh, sí, para Mira duplicarte este. el pago. Pero hay que tener sí. cuidado, sí, con relación a esos, a esos asuntitos que van consumiendo energía sin uno darse cuenta. Ten tenemos una llamada, vamos a ver. Ok, adelante, buenos días. Bueno, bueno, buenos días. Buenas. Adelante. Días a todos. Eh, Quería decirle que en verdad yo me siento indignado porque es un robo generalizado lo que, lo que está pasando con, con la electricidad. Hasta a mi hermana en el campo le llegó, le llegó carísima la luz. Ya, ya ni siquiera el campo lo están despejando. <risa> eh, Yayán, Fulvio, Carolina, eh, licenciado, yo quería una pregunta. ¿Qué está pasando con el falpo? Porque yo pienso que el Falpo debe tirarse a la calle en contra de norte. ¿Será que el, el jefe del Falpo a nivel nacional tiene un cheque grande? ¿Por qué tiene este algo es más grande de lo que está pasando? A mí en lo personal la luz fue en los meses anteriores de 700 pesos. Ahora de repente llega de 1.700. Entonces yo me pregunto qué es lo que está ah, pasando con el Norte. Claro. O por qué el gobierno no se, no, no se pone a la cintura con el Norte. Exacto. O sea, por eso ya yo le digo, o hay gente enemiga del gobierno dentro de las redes de la distribuidora, o, o el gobierno quiere perder las elecciones. Porque golpear así al pueblo. O sea, que tú vengas y me digas a mí en plena pandemia, en plena, en plena situación de emergencia, que yo tengo que pagarte el doble de electricidad. Pero por Dios... Aquí yo estoy viendo, mire, un, una facturación que nos, que nos envía la señora Janet de Altagracia. La tengo aquí en, en nuestro WhatsApp. Ella eh, pagó eh, su último pago, que fue en abril, ella pagó, déjenme ver, eh, 1.831 pesos. Oigan esto, 1.831 pesos. Por la facturación de mayo, adivinen de cuánto la llegó, de 3.780 pesos. ¿Pero qué pudo haber hecho? la señora Mendoza, para que le llegara esa facturación prácticamente al doble. Prácticamente al doble. Entonces, eh, he llamado ¿verdad? a las autoridades. Yo no sé eh, si ojalá los muchachos de prensa pudieran entrevistar al gobernador para ver qué está pasando, por ejemplo, aquí en, en, en la provincia. Porque alguien tiene que defendernos con relación a esta situación. Alguien tiene que defendernos. O sea, no puede ser que tú vayas y que tú pongas una reclamación y que te vengan con un cuento, porque te, te dicen tantas cosas que al final tú te quedas como mareado. Eh, tú te quedas como mareado y tú dices, pero usted no me está explicando nada. O sea, usted no, me está, usted, usted no, no ha utilizado un solo argumento válido que me demuestre que yo consumí más, más energía eléctrica. Yo me imagino eh, eh, a la gente, por ejemplo, de los campos que quizás no tienen mucha experiencia y seguro eh, hasta se van a estar contentos y dicen, ah, no, pero yo, yo debo más de lo que yo tenía que pagar con ya... uno de los sistemas más inhumanos. José, Entonces... uno de los sistemas más inhumanos y poco personalizados que existe en el servicio al cliente. Y una pregunta, ellos... y, ¿Y una pregunta, cómo ellos leen los contadores? ¿Cómo saben el, el consumo? Porque yo no he visto yo no he visto a nadie parado frente a mi casa leyendo el contador. Y mira, yo me pasé la pandemia trancado en mi casa, no salía aparte. Pero que lo leen para qué? Porque ¿tiene... ya es digital. La vida, ah, okay. la vida cambió desde que internet salió ah, okay, ya hasta entiendo. el corte lo hacen desde allá o sea que ya no hay que como antes, te acuerdas de Rafa Rafael, sí, sí. que era el que leía a los contadores no. este señor ahí. alto que vive ahí detrás de sí, mi sí. casa <risa> saludos para Rafa adelante Yerian, terminaste Yerian sí, sí, el... parece que terminó su, su tema bueno eh, realmente hay muchas quejas de la ciudadanía y esa queja tiene que responderla a alguien el estado tiene obligatoriamente que decir oficialmente, no dejarlo a, lo, a, a las opiniones diversas eh, un, una vieron una nota de prensa eso, es para, eso es para comprarlo en mascarilla ¿Ese? Para comprarlo en mascarilla. Si fuera verdad, yo te dijera, no, yo estoy dispuesto a pagar el aumento. No, pero sobrevaluada también. Sí, sí. Vamos a vamos a ver, Fulvio. Fulvio. Sí, yo algo tenía algo ver? que contarlo. Bueno, bueno, bueno, amado, eh, ese cuento te gusta mucho. Oh, pero claro, porque <risa> es que yo estoy gardeando algo. Oye, yo estaba desesperado, <risa> estaba desesperado buscando un vehículo que se adaptara a mis condiciones para sí, hacer eh. mi trabajo, señores. Ruta 56, Autimpor, el dealer que surte a otros dealers. Y ya llegó, las 2021, mírenla ahí, despampanante, hermosa, tremenda esa picot. A cualquiera se le antoja abrirle la puertas y automática. montarse. Automática full power. Esta 2021 japonesa. Increíble vehículo para andar todo nuestro país cómodo, confortable y seguro. Ruta 56, Autoimport. Hable con Henry y váyase bien montado. Miren qué arquitectura modernista. Las condiciones de pago extraordinarias. Ahí está todo lo que usted está buscando en vehículos. Ruta 56, Por, el dealer que surte otros dealers. Bueno, señores, qué maravilla, este, esa, esa, esa camioneta está... Preciosa, tá. ¿Eh? Cualquiera quiere está besarla, bueno, pasarle la mano. Bueno, <risa> bueno. Está linda, linda. Bueno, vamos a ver, señores, lo que tienen nuestros amigos eh, del WhatsApp. Vamos a los ver. Los amigos ese. que nos hacen el feedback. Vamos a recordar la pregunta sí. del día. ¿Qué te parece? Yeah.